Subieron los combustibles después de varias semanas de, eh, de, de frisado el precio, prácticamente no bajaba, pues el Ministerio de Industria y Comercio anunció hoy tarde que los precios de los combustibles subirán entre 3 pesos con 50 y 4 para la siguiente semana. O sea que a partir de las 12 de la medianoche de hoy, pues habrá nuevos precios de los combustibles. La gasolina premium sube 3 con 50, mientras que la regular se mantendrá en otros 3 pesos. Atendiendo a estos aumentos, pues ya como les dije, la gasolina premium, ahí vemos el, el cuadro, estará a 273,60 y la regular a 258,50. El gasol óptimo subirá 4 pesos y el regular lo hará con 3,50, lo que costarán 2,23,10 y 2,04,60 respectivamente. Ahí vemos el, los precios. El gas licuado de petróleo eh, se le suben 1,50. Y se venderá a 142 pesos con 60. Se mantiene el precio del gas natural en 28 pesos con 97 pe centavos el metro cúbico. Así que ya saben, subió la gasolina máximo 4 pesos eh, para los que andan en carro y más aquí en San Francisco, que aquí pues prácticamente no se puede manejar en esta ciudad, pues un tablazo ahí para... <risa> Después de dos tres semanas, ¿verdad?, por la Navidad, pues después ya se acabó la Navidad, estamos ya en la, en, en la normalidad, y esto implica, pues, el aumento de los precios de los combustibles. Como les dije, máximo cuatro pesos, más bajito, 3.50. Bueno, eh, siguen subiendo la, la, la, la. Este, este, este, bueno, el combustible y muchas cosas que la gente se está encontrando que lo están subiendo, pero hasta la menta han subido, ¿eh? sí, es sí. un colmado y me vendieron eh, dije yo dame 10 pesos de menta y me vendieron cuatro mentas <risa> a 5 pesos la, la ay la dios mío ya ya as, no sé si hay pues ya no ya no me vuelvo a parar en ese colmado Sí, hay, porque voy a ir a comprar otra y si me la venden más detallada, <risa> para allá no vuelvo, Exacto. voy a desacreditar ese colmado también. Que no ¿Y ¿Cómo tú como tú dos ventas por cinco pesos, ya es una bueno. No, eso, eso, eso es, está, es fuerte. Eso está fuerte. Pero, pero es parte, ¿no?, de las crisis económicas que tenemos debido a la... A la crisis, ¿verdad? O sea, valga la redundancia, por la COVID-19. Así que, pues, hay que seguir esperando a soportar todo esto y... Y que Dios nos ayude a soportar Dios, todo sí. esto hasta un tiempo prudente porque todavía pues vamos a tener unos meses complicados en cuanto a la crisis por la COVID-19. Así que pues esperar, esperar por esto, esperar a que todo esto pase y mientras tanto seguir para adelante, que eso es, la, es, eso es lo único que nos queda.